una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En el día de hoy nos desplazamos hasta el mismo corazón de Cartagena, a la Cafetería Ideal donde nos espera su propietario José Andrés. Hola José Andrés, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre quién es José Andrés y a qué se dedica. Eh, soy hostelero, hostelero de toda la vida, con más de 40 años de experiencia, tengo tres hijos... Eh, y tres nietos preciosos, y nada, aquí estamos en cafetería ideal, pues ya te digo, más de 40 años, empezamos con 16 años, bueno, de empleado al principio, y hace ya pues 27 años que regento yo el local, junto con mi hermano, esto es un negocio familiar, mi hermana de cocinera, mi hermano de la barra conmigo, un negocio familiar, somos cinco personas, un equipo, un equipo, bien, bien compaginado y bien llevado. Y José Andrés, ¿dónde está exactamente la Cafetería Ideal? Bueno, Cafetería Ideal eh, es una de, yo creo que si no es la más antigua es una de las más antiguas. Estamos aquí en el centro de Cartagena, en la Plaza del Lago, una emblemática plaza de Cartagena. Y José Andrés, si tuvieras que destacarnos alguna especialidad o algo por lo que por lo que brilla Cafetería Ideal, ¿qué es lo que destacaría? Bueno, primero la simpatía y el trato personal que le damos a los clientes. Eso yo creo que es muy importante. Eso es como el peluquero que está pelando. Hay que darle la conversación que el cliente esté a gusto. Aparte, claro, como no. Una buena comida, calidad. Tenemos a mi hermana en la cocina. Ya, pues, mi hermana lleva con nosotros por pues, más de 20 años en la cocina. Y hacemos unas albóndigas caseras de, con salsa muy, muy riquísima. La gente le encanta, bueno, las pruebas. Bueno, la ensaladilla típica de toda la vida, la magrita con tomate. Son tapas que yo no sé, parece que ahora... Se están, no sé, se están perdiendo que se que ve ver menos con tanta esferificación y todo lo que se ve ahora nosotros somos más bien antiguos de, de los de antes, cosa casera comida casera, con sabor Vale, por, por lo que veo apostáis por lo tradicional, como bien dices y dentro de esa tradicionalidad estos 40 años que has comentado que llevabas en el sector, eh, en tu opinión qué, o ¿qué cambio has percibido desde de esa cartagena de hace 40 años a esta cartagena de la actualidad? Pues ahí yo pienso que sí, que, que estamos, hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho la, la Cartagena de antes con la de ahora, hemos la infraestructura, lo que pasa es que nosotros estamos aquí parece que lo notamos menos, pero la, la gente que viene de fuera, que a lo mejor, no sé, pues a lo mejor hace 20 años, Oye, yo que estuve aquí hace cuando la mili, cuando hacía la mili aquí arriba, que había el cuartel, aquí arriba del de Lidia, ah, estaba el cuartel de Antigones, y la gente viene a recordar y... y yo, pues no conozco nada, no conozco nada. Qué bonito está Cartagena y qué bien está todo. Y, y no sé, y nosotros no sé cómo se ve como estaba aquí, pues no lo notamos tanto. Somos más críticos con, con Cartagena, pero la gente que viene de fuera, pues canta, Cartagena preciosa, le, le encanta, le gusta mucho. Pues sí, José Andrés. Después de 40 años, como comentas en la hostelería, imagino que las anécdotas tienen que ser infinitas, pero no sé si tienes algún recuerdo concreto que, que quieras compartir con nosotros un café con leche, 24 pesetas la cifra se me quedó aquí 24 pesetas claro, lo iría subiendo y ya bajando pero a 24 pesetas un café con leche también me acuerdo eh, una máquina de agua de sed que teníamos aquí una máquina que todo el mundo se quedaba extrañado una máquina de agua de sed que resulta que era agua que mezclaba un depósito grande con una pala y abríamos el gas y mezclaba el agua con lo que era el agua de sed, vamos mezclaba el agua con el adhidro carbónico y Me acuerdo que me decía mi jefe que por aquel entonces la gente hacía cola para llevarse traían el envase y le echábamos ahí. La, yo no, yo era anterior a mí, agua de ser. Y me acuerdo mayormente también aquí estando al principio, claro, nada más limpiando aquí, barriendo. Estaba de clientes que estaban aquí jugando. Ya, aquí claro, pues esto era un salón de juego. Este comedor que ahora es. antes era un salón de juego, dominó cartas. Bueno, y, y yo. Estaba yo limpiando dentro, estaba barriendo, que sí, estaba el suelo perdido. Y yo ahí, en, en sala joven ahí, claro, porque yo me encontraba aquí, sí, un poco, todo lleno de gente. Y recuerdo que un cliente que había le comenta al otro: y dice, este muchacho", y, este muchacho, este muchacho va a durar aquí una semana. O, una semana va a durar, no dura más. Bueno, y tú fíjate la semana, se ha convertido ya en, en un montón de semanas. ¿Y qué tal estáis viviendo esta vuelta a la normalidad? ¿Cómo, ¿Cuál es el feeling de la gente? ¿Había, ¿Había ganas por salir a la calle? Sí, la gente quiere salir, la gente quiere salir. La gente no le gusta estar confinada. quién le gusta estar en casa. Un día está bien, pero cuando se hace tan largo, a nadie le gusta estar... Nosotros lo hemos notado en las personas mayores, clientes mayores que teníamos, que no salen prácticamente. Salen muy poco, no salen. Claro, porque... Tienen más miedo que nosotros, claro. tienen menos defensa y, la, y se reservan más. Pero bueno, la demás gente pues está locos por salir. Le gustan las terracitas, le gustan los bares, le gustan sus copicas, le gustan sus reuniones, socializar. Y bien, yo lo veo bien. Yo creo que la gente, quitado algunos casos que hay, yo creo que la gente es positiva y que sí, con los distanciamientos, con un poco de cabeza, eso sí, no, yo creo que sí, que la gente es positiva. Y vamos a salir, vamos a ganar. Sí, yo creo que sí. Además ya lo dice eh, eh, cuando vemos un partido de fútbol, dice, volver es ganar. Y yo creo que sí que hemos vuelto, estamos volviendo y que vamos a ganar, tenemos que ganar. Me, me quedo con esa frase, José Andrés, volver es ganar. ¿Y qué le dirías claro, precisamente bien. para ganar a los compañeros que como tú pues, bueno, pertenecen al gremio de la hostelería? ¿Qué mensaje de ánimo, qué recomendación le darías de aquí en adelante para afrontar bueno, los, los meses o estos años venideros? Pues sí, para afrontarlo porque no sabemos hasta cuándo va, va a seguir esto, porque esto no es para dos días, esto, va para, esto se va a alargar, pero vamos, pues vamos a ver, lo, lo que todos más o menos sabemos, el que sea empresario, pues reducir gastos, hay que reducir gastos, puesto que los ingresos son menores, hay que aguantar con palitos y cañicas, como se ha dicho en toda la vida, palitos y cañicas, si en vez de gastar tres hay que gastar uno, ¿por qué? porque ingresan menos, entonces... Tenemos que aguantar como sea, puesto que esto va a pasar, está claro que esto va a pasar y vendrán tiempos mejores, seguro. Pues muchísimas gracias, José Andrés, por compartir con nosotros pues, todas estas vivencias. No sé si tienes algo más que añadir. Bueno, darte las gracias a ti y a tu equipo, daros las gracias por, por esta oportunidad que nos dais para, para dar a conocer eh, los pequeños negocios que son los, los que dan la vida a la ciudad y una ayuda nunca viene mal y es muy agradecido, muchas gracias Pues muchísimas gracias José Andrés eh, por el reconocimiento y, y nada, pues, eh, como tú dices ahora es el momento más que nunca de apoyar al pequeño comercio y eso es lo que os pedimos siempre, que compartáis que a me gusta que nos ayudéis a seguir promocionando esta pequeña iniciativa de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y os esperamos en la siguiente ¡Hasta luego!